A área entre la pradera salobre y e la lagoa deixou grabadas as andanzas da fauna de esta noche como los pezuños deste este Estes animais animales deisan una pegada muy reconocible. tienen cuatro dedos, cada uno con su uña modificada llamada pezuño. Nas pegadas vense claramente os dos centrais ya que os otros son más pequeños y e están más elevados por lo que no siempre os marcan. Mmm, tenían crías, Os rastros de la derecha confirmano. Las pegadas no sólo informan de quién es o dono de ese también nos dejan interpretar su comportamiento. Por ejemplo, si os pezuños están abiertos, hizo que estaba corriendo, ya que el efecto de presión y e de coller impulso provocan a su apertura. Este parece que iba caminando. Oh, un asiduado lugar. Alondra. También pasó por aquí Ose Cedo alguien y e parece que acompañado de un can. Ocal está prohibido. Alondra soe marcar os seus cinco dedos, bastante separados entre sí, dándole forma apegada como de estrella. Las uñas son pequeñas y e cuando las dejan marcadas, dan forma a los dedos como de baguas. Sabed que las pegadas de las son distintas a las de los pies. Las que son las patas dianteiras, tienen un lóbulo bastante grande tras la almofada principal, que es inconfundible cuando las ben bien marcado como es en este caso. Los pies no lo tienen se conta esa persona que caminaba cedo por la marisma do acontecido aquí por la noite probablemente no pero agora vos ya sabe de su segredo para hallar o pasado